Papandora. pandora mi vida está llena de sueños Todo es, es dueño De mi corazón y de mi desempeño Para mí es un diseño Mi sueño es la música En mi corazón va a estar No me importa la crítica Porque siempre lo voy a amar La música es épica Algo en la vida Que yo quiero lograr Son cosas que tienen lógica Es una meta para alcanzar Un sueño en mi lista Una de mi conquista Y siempre con una sonrisa Mi madre me decía Ve por tus metas Consíguelo y no te arrepientas Mucha gente se irá molesta Pero los buenos amigos La mano no te sueltan Recuerda que si lo puedes lograr nunca te olvides de que uh -huh. si lo puedes alcanzar Habrán ocasiones en las que vas a fracasar Pero al final siempre te vas a levantar Todo eso sale del corazón Letras de canciones con amor Y siempre es la razón que me da valor Ser futbolista fue una parte de mí Un sueño que quise cumplir Y cada vez los sueños vienen entre sí Sigo de pie muchas veces me tropecé Pero al final me levanté y mis sueños cumpliré En un segundo empecé a imaginar que era superhéroe Para salvar al mundo fue un sueño vagabundo que está en mi inframundo yeah. mi vida está llena de sueños, todo eso es dueño de mi corazón y de mi desempeño para mí es un diseño, una meta alcanzable quiero siempre imaginarme que yo voy a superarme porque la música voy a ser grande tengo la altura, los traigo desde la cultura me enseñaron que la música es... Arte pura y esto me lo llevo hasta la sepultura Eso me dejó fascinado, eso me dejó inspirado A seguir rapeando y cantando No sé qué vaya a pasar, solo sé que por mis sueños voy a luchar Y nunca voy a olvidar la experiencia que voy a experimentar Si tienes un sueño ve por él, no lo dejes solo en un papel Para que puedas ver el triunfo que puedes tener Nunca te rindas, demuéstrale a todos que tú sí si brillas Llega por tus propios pasos para que tú vean que no te humillas en este proceso no hago receso, llegaré por mi propio peso mm. Yo sé que lo estoy logrando, el mundo conquistando Mientras voy cantando, y la gente mi mm. música escuchando Guía. Yeah. Mm. A donde sea sigue mm. tus sueños, nunca lo dejes Papá Pandora g, g girl beats. Cheers!